Hola, soy S. Canosa, uno de los músicos y compositores de discos de to the Void de G. En este video vamos a ver cómo tocar Desire. Vamos a ver cómo se toca la introducción de Desire. Recuerden siempre tener el capotraste en el cuarto, sería. Lo cual sube la tonalidad del tema a dos sostenidos. Lento. Tener en cuenta las muteadas entre las dos manos. Y la ligadura final. Todas se pulsan una sola vez. de Desire se compone de los siguientes acordes, todos armados como tresillos, sería Do sostenido Mi novena La Si novena y Do disminuido La segunda vuelta de la estrofa Sería igual. Hasta ahí que cambia y hace si, sol sostenido, si, y do. El patrón rítmico es igual que el de la introducción. Así que voy a tocar solamente las primeras dos partes de una estrofa para que vean cómo es. El estribillo de Desire se compone de los siguientes acordes. La forma de tocarlo sería la siguiente. solo en el Mi, que sería este y nada más. El interludio de Desire pasamos a tocarlo con una púa y sobre la escala menor de Do sostenido armamos lo siguiente. Esa es la parte 1 del interludio. La cual engancha con este ritmo. Todo junto sería así. Como último detalle respecto a Desire, quisiera comentarles que lo fundamental en este tema es el groove. Como consejo, les digo que escuchen tanto todo lo que suena alrededor aparte del instrumento como la guitarra y se empiecen a empapar de ese groove antes de intentar tocar. Y después, con el instrumento, acercarse a la música y ver dónde está ese ritmo, si está en el cuerpo, si están los dedos, si está en la fusión de las dos manos o en todo, el, en todo el grupo. Eso ha sido todo por este video. Nos vemos en la próxima.